Respecto a la información que están recibiendo las familias, pues se puede resumir en la siguiente pantalla. Esta pantalla está enlazada en su usuario, también en los usuarios de docente e incluso el de alumno, el de que sería para sus hijos, y a su vez se ha enviado por correo electrónico a todos los centros educativos. El objetivo pues, era pues, lo que habéis comentado algunos de vosotros, ¿no? que las familias también supieran pues, los pasos que tienen que dar no únicamente pues, para lo que es la adquisición de la licencia, que podría ser lo que más interesa a los puntos de venta de Escolarium, sino también pues, para trabajar día a día pues, con el uso de la plataforma. Resumiendo un poco pues, la información que se comparte, pues, lo primero que aparece aquí es un manual para las familias. Podemos pulsar sobre él y verlo un poco. Digamos que es el documento más extenso, tiene 16 páginas y bueno pues es el documento que resume... Pues desde que es el propio proyecto, desde la importancia de las familias dentro de lo que es la estrategia educativa digital de la propia Junta de Extremadura hasta las funcionalidades pues directas y, y básicas que tiene pues un usuario con, con rol padre o madre. ¿no? La verdad que esto no suele ser habitual en otras plataformas, ¿no? pero aquí Escolarium tiene la suerte pues que directamente pues tiene un usuario específico para este colectivo y directamente pues pueden hacer eh, diferentes operaciones que les ayudan a pues, estar más cerca del día a día de lo que es el trabajo de sus hijos en, en el aula. También incidimos mucho pues, en lo mismo que incidimos con cualquier colectivo que está dentro de Escolarium, en que no camine solo y que contacte con Escocau. Es lo primero que aparece, como podéis ver, de las primeras cosas que aparecen en este documento. Y lo que se quiere siempre pues, es que no... Siempre que haya una duda, pues, que se nos llame pues, para hacer una gestión y muchas veces pues, que hasta una mediación de, de la solución, ¿no? Aquí bueno, pues podéis ver que el manual pues, os recordará seguramente mucho a lo que es el manual de libreros que se distribuyó hace unos días ya, porque digamos que tiene pues, un poco la misma estructura e idea. ¿no? Primeramente se, se enseña a acceder y luego se explican las funcionalidades. En este caso, en el de padres, pues lo hemos hecho más dinámico y hemos puesto una sección de, para que se conviertan en esco expertos como aparece aquí. Pero realmente lo único que hace pues, es mmm, diferentes tareas pues, para que las funcionalidades de la plataforma las conozcan pues lo mejor posible. Este documento a día de hoy tiene un anexo, y digo un anexo porque ya se está creando el segundo, y este anexo pues también está aquí en lo que es toda la parte de la documentación de las familias. Pulsando sobre él, este es el que más interesa a lo mejor a, a vosotros como puntos de venta, ¿no? porque se basa en la adquisición de libros digitales Escolarium por parte de las familias, ¿no? lo que es la compra de alumnos no becados lo que busca directamente es dar respuesta a las preguntas más habituales que hemos tenido de las familias. ¿no? Son estas cuatro que hemos puesto aquí. La primera es que dónde se adquieren los libros digitales. La segunda, y que nos ha llegado por muchos puntos de venta, ¿no? porque parece que hay familias que todavía no saben al 100% cómo consultar este ID. Os recordamos que siempre que, que llegue una familia al punto de venta y que necesitáis saber este dato pues para descargar lo que es el listado de URLs, y la información para hacer la compra, nos podéis llamar directamente a nosotros y, y os lo buscamos. Entiendo pues que a veces hay un poco de problemas horarios, ¿no? porque vuestro establecimiento suele estar abierto hasta más tarde de lo que estamos en el cau pero bueno, eh, ahí estamos y a lo mejor con un día de diferencia pues se podría dar esa ese servicio. ¿no? Y el 3 es cómo activo los códigos de activación, valga la redundancia, en, en lo que es la plataforma Escolario, ¿no? Este año, las licencias, además de nosotros como CAU, si la familia lo decidiera, no la pueden enviar a nosotros y si la activamos, también lo pueden hacer ellos directamente. Tienen una funcionalidad dentro de su perfil padre-madre para poder llevarla a cabo. Y luego la última pregunta, aunque es menos habitual, pero sí que la tenemos que dejar eh, abierta, ¿no? Porque digamos que el, la familia es libre de adquirir las licencias donde quiera y no podemos de alguna forma, como quien dice, obligarla a ir a un punto de venta. Siempre tendría que tener la posibilidad de hacerlo, de hacer ellos directamente la. La compra pues, se explica en esta pregunta número 4. No obstante, lo que sí cabe comentar es que no suele ser muy habitual que las familias autónomamente compren las licencias en Escolarium. El año pasado, por ejemplo, hicimos un pequeño repaso y la verdad que fue un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Por ver, un poco, por ver un poco más este documento, pues, ¿dónde se adquieren los libros digitales? Pues aquí, además de poner un diagrama que explica un poco los pasos, ¿no? donde el paso número uno es que se entregue ese ID Escolarium a lo que es el punto de venta que el punto de venta adquiere las licencias en la, a través de las editoriales, lo que sea su página web, y que entrega este justificante con el listado de códigos de activación para que la familia active el libro en el Escolarium, pues también como podéis ver aquí en grande y subrayado pues aparece el listado de puntos de venta oficiales. Pulsando sobre él, pues aparecen pues, todos los puntos de venta que a día de hoy tenemos en Escolarium. Volviendo al documento, a ver, perdón. Aquí, pues seguimos viendo diferentes preguntas, ¿no? La segunda es cómo se consulta el ID de escolario. Lo primero que se pone es que si no saben cómo hacerlo, sabemos que muchas familias no puedan tener el nivel tecnológico, a lo mejor, suficiente y necesario, pues aquí está el teléfono del CAU, en nuestro teléfono, y pueden contactar y se lo facilitamos. Pero luego, pues explicamos dónde se consulta. Desde el usuario alumno, básicamente es pulsando en el botón de perfil, aquí aparecería, y desde el usuario padre-madre, pues un poco diferente, pero bastante parecido. Básicamente tienen que pulsar en la sección asignaturas y dentro pues aparecerá asignaturas de, y el nombre de su hijo, la, ha, se ha codificado lo que es la imagen por privacidad y directamente pues aquí, donde pone identificador, en este cuadro de color gris que además aquí hemos remarcado la imagen con un con, en rojo para que se vea bien, pues directamente será donde lo, donde lo encuentre. La tercera pregunta es que cómo activa los códigos de activación en Escolarium, pues básicamente tiene que acceder a la sección asignaturas. Digamos que en esta sección asignaturas, la familia, eh, lo que ve son los libros. ¿no? El alumno ve sus libros, los libros que el profesor utiliza en clase, los libros digitales, y la familia pues, ve esos mismos libros, con la diferencia de que ellos, por supuesto, nunca podrán hacer las actividades, están como congelados esos libros, solo los puede hacer el, el alumno en sí. Y, y bueno, pero sí le sirve pues, para saber lo que está haciendo su hijo, para estar un poco en el día a día de... De su, de su educación y directamente pues en, en cada libro pues les aparece pues una información un, un, lo que es un banner que se llama ¿no? en color rojo muy remarcado o sea, en todos los libros para los cuales tiene que adquirir una licencia aparece este banner de color rojo y lo primero que aparece es un botón en el que se lee claramente activar licencia y pulsando sobre ese botón pues se abre esta pantalla pues para meter ese código no el código pues que el librero le ha, le ha adquirido en su nombre y se lo facilita y directamente pues, aquí mete el, el código como siempre, si no supieran hacer esta operación es, es sencilla, pero bueno, tampoco vamos a exigir a, a nadie un nivel tecnológico X o, o Y ¿no? directamente nos puede enviar al ese código nos dice el libro que es y lo hacemos nosotros sin ningún tipo de, de problema, lo mismo para la librería, ¿no? hemos visto que algunos de vosotros habéis visto que era más sencillo que ya que estáis más en contacto con nosotros que lo que pueden ser determinadas familias que van a vuestro establecimiento, directamente nos mandéis el listado de códigos, nos decís para quién son, se lo activamos, os avisamos y vosotros ya directamente avisáis a, a la persona que lo ha adquirido, por a lo mejor es un cliente habitual, sin ningún tipo de problema. Igual, Lo importante es que este código no se pierda y que este código llegue a meterse dentro de esta pantalla pues para que el alumno pues, pueda utilizar su libro digital. Lo último pues está el punto este de cómo adquirir la licencia a ellos directamente, que bueno, básicamente pues, aunque ya os comento que es una opción nada habitual, por decir que en este banner hay otro botón que es el de comprar licencia y bueno, pulsando sobre él, pues va al link que vosotros descargáis también a través de ese Excel que tenéis en vuestro usuario libreros. librero. Sería la, la única diferencia, pero bueno, ya os comento que actualmente no es nada habitual que una familia autónomamente se compre las licencias. Y por último, en lo que es la información que se facilita a las familias, pues aquí podéis ver eh, diferentes, lo que vamos a ver, dípticos, folletos informativos. Bueno, digamos que la información que viene en el manual familias y que viene en el anexo, pues de forma resumida, pues de forma de folleto y de una forma directa ¿no? y visual. ¿no? Aquí pues lo podéis ver, dejando claro que contacten con nosotros siempre. Y bueno, pues aquí en este, que es el folleto más general, pues básicamente se explica cómo acceder a la plataforma, que nadie tenga miedo a hacerlo, porque la verdad que es un proceso muy sencillo, ¿no? Y muchas veces sentimos que hay eh, familias que no acceden a la plataforma porque piensan que es algo muy complejo, pero bueno, la verdad que, como habéis vosotros comprobado con vuestro usuario, es algo bastante sencillo, incluso más sencillo para las familias, ¿no? Porque vosotros tenéis vuestro usuario específico de Escolarium, pero las familias es el mismo que utilizan para otras cosas, ¿no? Como puede ser la plataforma administrativa Rayuela, donde consultan las, las notas y luego pues como siempre haciendo énfasis en la documentación relacionada con el manual familias o el anexo y luego pues en el otro folleto pues sí que es cierto que aquí incidimos más en lo que es la adquisición de libros digitales en escolario lo que hemos explicado un poco en el anexo pues aquí de una forma por mucho más resumida cómo obtener el id cómo se lleva a cabo la compra y cómo se activa y eso sería pues, la... Documentación que se ha facilitado a las familias y que directamente es de su usuario, pues pueden consultar.